Hola a todos, Santiago García de Madre, matemático confinado, ya queda menos, paciencia y mucha ciencia Y bueno, ayer, día 12 de mayo de 2020, fue el día de la mujer matemática Un día que no nos va a estropear este confinamiento, no nos va a estropear esta pandemia Ya nos estropearon el día mundial de las Matemáticas. que iba a ser el 14 de marzo Y fue el primer día de confinamiento, no estábamos para celebrar las matemáticas pero hoy sí vamos a celebrar el Día de la Mujer Matemática, Día Internacional de la Mujer Matemática. Y tenemos una invitada especial, hemos hecho una entrevista en Twitch, Patricia Contreras y yo. Os la presento aquí ya en el vídeo, espero que os guste este tipo de formato. ya digo, formatos nuevos, para tiempos nuevos. Y ya después me despido de vosotros. Espero que os guste. Esto He hecho sí, pero no un beso, ¿vale? Vamos a hacer una, una entrevista que será para también Raíz de 5, el programa de radio de este lunes Y aquí vamos a hacerlo un poco más distendida, vamos a tener un poquito más de tiempo Tenemos una media hora, que Patricia está súper liada Y primero os quiero presentar pues una cosa que, que ha hecho que a mí me, me cautivó, me dije que súper fan ya de, de esto Se quedó como, como segunda premiada en Yo investigo, yo soy CSIC ¿Es correcto Patricia? con que esté ahí de fondo, que se te escucha Sí, sí, sí Segunda, bueno pues, eh, yo, yo creo que empezamos por ahí Lo pongo, que a lo mejor tú no lo escuchas Pero aquí son tres minutos, lo van a escuchar la gente Y así conocen un poco <ríe> Tú te lo sabes bien, ¿no? Sí <ríe> Bueno, pues empezamos con eso Y así sabéis un poco a qué se dedica aquí Patricia Contreras Va para allá Yo investigo, yo soy CSIC Y esta es Patricia. Parecen dos personas normales, pero si las juntamos, resulta que forman una copa. Solo al contemplar las dos caras juntas, descubrimos toda la información. Lo mismo sucede con el entrelazamiento cuántico. Para entender qué pasa cuando se entrelazan dos partículas, hemos de observar el sistema que forman. No basta con examinar a fondo cada partícula. Hola, ¿Qué tal? Soy Patricia Contreras Tejada y soy investigadora predoctoral en el Instituto de Ciencias Matemáticas del FASIC y la Universidad Complutense de Madrid. El comportamiento de las partículas entrelazadas es fascinante. Lo que hacemos a una de las dos partículas afecta directamente a la otra, aunque no están conectadas físicamente. Esto solo sucede con partículas pequeñas, es decir, cuánticas. Y es esencial para entender los componentes fundamentales de la materia. El entrelazamiento tiene multitud de aplicaciones tecnológicas. Nos permite hacer cálculos que de otra manera serían muy difíciles o enviar mensajes de forma segura. Por ejemplo, si una tienda quiere comunicarse con un banco para cobrar a sus clientes con tarjeta, tendrá que impedir que los datos de la tarjeta puedan ser interceptados. Las partículas entrelazadas podrían utilizarse para detectar cualquier intento de espionaje. Para ello, necesitaremos que estén lo más entrelazadas posible. Además, no bastará con dos, sino que será preciso entrelazar muchas partículas, formando una red. En mi tesis doctoral, me dedico a buscar las configuraciones de redes de partículas más útiles. Es decir, Aquellas que podemos transformar fácilmente en otras. La configuración más útil de todas se llama Máximamente Entrelazada. A partir de ella es posible obtener cualquier otra configuración. Pero ¡ojo! Ninguna otra se puede transformar en la Máximamente Entrelazada. Si conseguimos tener esa configuración, podemos realizar cualquier tarea. Sin embargo, por el momento no es fácil construir configuraciones de partículas entrelazadas de forma fiable. De esto depende que el entrelazamiento adquiera la utilidad práctica que promete tener. La base matemática en la que yo trabajo es fundamental para que los modelos funcionen. Ahí va. Toy Factory, ¿eh? la, la música de Toy Factory Bueno, ya está bien de misterio <ríe> Patricia, ¿cómo estás? Bien, bien, ya veo que te has preparado perfectamente con el móvil, el billete, tenías de todo Así, ¿Ah, pues para <ríe> que te ubicase en qué momento estábamos del vídeo <ríe> <ríe> Sí, sí, eh, veíamos ahí como... En el trazamiento cuántico, bueno, eh, y quiero hablarte de muchas cosas Pero, si te vas a tener muchas ganas de esta entrevista contigo Pero quiero que me comentes un poquito El cuántico y modelos matemáticos Bueno, vamos a empezar por ahí ¿Cómo empezaste por a este, en esta área de investigación? ¿Cómo empezaste? Bueno, pues yo hice matemáticas y física Y siempre me gustó ver un poco pues, O sea, siempre me gustó como la asignatura de física cuántica En sus varias modalidades a lo largo de la carrera ¿no? y, y es que resulta que las cosas pequeñas Digamos, se comportan de forma diferente que las grandes Eso es muy curioso No tendría por qué ser así Pero bueno, pues, pues resulta que es así Y es interesante en sí mismo Porque siempre está bien saber Cómo funciona un poco el mundo, a nivel grande, pequeño Lo que den, ¿no? O sea, cómo Cómo funciona el mundo, pero lo más Curioso de esto es que Tiene aplicaciones prácticas eh, Porque resulta que Bueno, pues los comportamientos estos que se pueden establecer Entre cosas pequeñas, pequeñas, muy pequeñas Estamos hablando de átomos, moléculas, lo que sea Lo más pequeño que hay, más pequeño que eso ya no, <risa> no Ya no hay, efectivamente Ahí está <risa> eh, Pero para qué vamos a tocar el tema Eh... <risa> resulta que con las cosas pequeñas se pueden hacer eh, se pueden construir ordenadores y estos son los famosos ordenadores cuánticos bueno, que tienen las noticias cada vez ¿no? y, y estos ordenadores la gracia que tienen es que hay problemas eh, pues que sean matemáticos físicos o, o de, la, de la índole que sea que pues son difíciles en el sentido de que un ordenador normal como el que tengo aquí delante eh, pues no puede resolver vale pues algunos no todos pero algunos de estos problemas se pueden entender como... Eh, bueno, se pueden, digamos, reformular de forma que un ordenador cuántico sí sea capaz de resolver Problemas. O sea, no es esto aquí la panacea. Sí. Primero, como he dicho, no todos los problemas que son difíciles para un ordenador normal son fáciles para uno cuántico, con lo cual ya estamos restringidos. Por otra parte, eh, los ordenadores cuánticos que hay hoy en día, esos que efectivamente salen en la tele cada x eh, de momento no, están, no son lo suficientemente grandes, potentes, para tener aplicaciones a problemas que de verdad nos sirvan para algo. Eso Pero es. la gente ahí, ahí que está. Y las mates en este asunto, que es lo que estudio yo, es, eh, bueno, pues ayudan a modelizar qué cosas se pueden conseguir con las partículas pequeñas. Entonces, eh, digamos que estamos de alguna manera por delante de lo experimental. O sea, por delante de la gente que de verdad construye los ordenadores cuánticos, diciendo, bueno, pues estas cosas sí se pueden hacer, estas cosas no se pueden hacer. Pero yo no me preocupo ni de aplicaciones, ni de ver que eso se pueda aplicar de verdad a construir un ordenador cuántico, ni de nada. O sea, yo con mi papel y mi boli... Hasta... <risa> el, el mundo de, de, de lo imperfecto, que es el mundo físico, eso ya va para otra gente. Eso para otra persona. <risa> Pero como has dicho, eh, estás hablando de, de que los ordenadores que, que tenemos cuánticos ahora mismo no pueden hacer los modelos que ya están a nivel teórico, ¿no? Estamos hablando de qubits muy... Ah, bueno, claro, o sea... Hay cosas que los ordenadores cuánticos sí que pueden hacer y que van perfectamente, pero eh, hay aplicaciones que se les dan que mm, todavía no estamos a la altura experimental, tecnológica, de conseguir. Pero bueno, oye, pues... Mm, esto es circunstancia histórica, claro, ya. Claro. Pero la, la teoría muchas veces eso va por delante de, de la práctica, después, claro. el, después vuelve, como el seno y el coseno. Cada, cada X <risas> o cada dos pi, en este caso, se cruzan. <risas> sí, sí, sí. O sea, es un poco... O sea, lo que sí hay hasta cierto punto, aunque bueno, desde mi. O sea, yo no lo vivo esto en primera persona tanto, pero bueno, sí que hay cierta interacción entre gente experimental y gente teórica que dice, oye, pues a ver si podemos implementar esto, o a ver qué me cuentas de este problema que tengo yo experimentalmente, a ver si teóricamente podéis hacer algo y cosas. Y bueno, simplemente decir que aunque los ordenadores cuánticos como tal no tienen aplicaciones prácticas a día de hoy, sí que hay cosas que usamos todos los días que tienen. Dentro, o sea, que están basadas y usan críticamente las tecnologías cuánticas como el GPS. O sea, que esto es totalmente ciencia ficción. Si no me preguntan los detalles, que no esté muy puesta en. Ostras, pues me, me, me estaba rompiendo la cabeza ahora mismo. Me gusta, usan me gusta. Cuánticas porque si no tendría mucha menos precisión y no sería capaz de decir giga a la derecha antes de que te empotara. Ah, qué bueno, qué bueno. Aquí me están preguntando, aquí tengo catedráticos escondidos, ¿eh? Aquí me pregunta dice: ¿Cómo serían los dispositivos de salida de datos de un ordenador cuántico? Claro, tú dices tú tienes ahí el modelo pero cuál es el la salida es decir tú tienes unas un entradas número? cómo un número un número no sí no estamos o hablando de una dualidad en salida estamos hablando de un concepto de, de diferentes opciones de entrada pero sí, de o sea, salida es un número tú lo que o sea en el fondo los problemas que pueden resolver los ordenadores sean cuánticos o clásicos tienen que ser problemas cuya respuesta sea un número porque si no si no la Vamos a, a poder modelizarlo como algo que sea capaz de resolver un ordenador, o sea, con un ordenador a día de hoy le puedes preguntar qué tiempo va a hacer mañana, pero ese qué tiempo va a hacer mañana se traduce en toda una serie de números que el ordenador luego escupe como un solecito, o hoy en Madrid por lo menos no, en, en tu pantalla de ordenador. El ordenador cuántico como de momento digamos que es mucho más básico en el sentido de que con un ordenador cuántico ni se puede ahora, ni se espera que se pueda navegar por internet, porque para qué, si ya el ordenador normal lo puede hacer, para qué vamos a, a entrar ahí, ¿no? Entonces, eh, simplemente te da un número y si luego tú quieres traducir el número en una interpretación eh, para ti, pues perfectamente. Eso es, además que, que no estamos hablando de, de un escenario como el, lo del gato de Rodinger, que es la típica metáfora, estarás cansadísima ya del gato de Rodinger cuando hablamos de cuántica que estamos hablando de que la respuesta es un número, lo que cambia aquí es el potencial y cómo trabaja por dentro el ordenador. Exactamente, exactamente. Eso es. Por ejemplo, tú, ¿qué, qué metáfora usas en vez del gato de Rodinger? ¿O, ¿O tú sigues con el gato de Rodinger? Es que el gato de Rodinger tiene bastantes complicaciones. O sea, está bien para entender algunas cosas, pero a mí me resulta un poco... O sea, creo que apunta a problemas de interpretación, eh, digamos, físico-filosóficos, que está bien incidir, pero para explicar simplemente qué es un ordenador cuántico, quítate esos problemas de encima porque suficiente trabajo tenemos. Entonces, <risa> <risa> yo lo que suelo decir es lo que, lo que dije en el vídeo, vamos, desde el vídeo suelo decir eso, <risa> que es que eh, el, estos comportamientos que decía yo antes, que son diferentes en partículas pequeñas que en partículas grandes... Eh, pues uno de estos eh, Digamos detalles Es el concepto de entrelazamiento Que una mesa y una silla no pueden estar entrelazadas Pero dos átomos iguales sí eso Y eso es. quiere decir que Si tú miras una mesa en todo detalle Sabes perfectamente qué altura tiene, qué anchura le Miras la pata, sabes qué, qué color es Acotado y lo, ahí Sí, sí, la miras por todas partes, o sea, haces todo lo que tú puedas con la mesa Y lo mismo con la silla, se acabó Ya no puedes saber más sobre el sistema Ahí está si tú coges un átomo y lo miras por todas las partes Y coges el otro átomo y lo miras por todas las partes Pues a lo mejor te has perdido información Te falta información ahí Qué bueno, qué bueno, y eso me encanta Es, es característico del mundo cual. Aquí me estaban preguntando por la magia y las matemáticas Y esto parece magia Parece eh, totalmente <risa> algo que, que dice ¿Dónde está el truco? Y, y, y en eso estamos, ¿no? En eso está la, la matemática y la física bueno, unida. a ver no, es... ¿No lo llamas truco? Claro, no es tanto dónde está el truco, sino simplemente acostumbrarnos a que el mundo que nosotros vemos a nuestro alrededor no es lo único que hay. Entonces, igual que yo cuando veo la luna, para empezar me falta una cara. Ajá. Luego además pues me pierdo detalles porque no veo todos los cráteres que hay, yo qué sé cuando veo a Venus en el cielo pues sí, veo que, está, que luce bastante pero que hasta ahí hemos llegado, ¿no? Entonces tengo que acercarme con un cohete o lo que sea ir a tomar fotos, las fotos a saber cómo se hacen, o sea, allí detrás de aquí que allí hay guía no tecnología brutal para que luego nos llegue una foto muy bonita de Venus que tiene no sé qué color, bueno, vale <risa> pues igual yo acepto tranquilamente que Venus es como me cuenta la NASA que es el mundo de lo muy pequeño es como me cuenta el CERN que es claro. entonces muy diferente de las mesas y las sí Bueno, oye, no es que haya magia Es que es lo que hay, o sea, es que el mundo Es así de, de curioso Ahí está, el mundo es curioso A mí es que eso, eso como concepto ya me gusta mucho Bueno, ya sabes que eh, He descrito rápidamente cuando he visto que, que estabas publicando cosas Sobre el 12 de mayo, que es un día especial Felicidades, lo primero que aquí me ha dicho la gente Felicidades <risas> a todas las mujeres matemáticas Que faltan a, falta los hacen Y muchas más que vengan Y, y pronto, y que sea ya, por favor y ya digo, hoy es el Día Internacional de la Mujer Matemática. ¿Qué, qué, sí. ¿qué es esto? ¿Y, y cómo, cómo lo vives tú? ¿Cómo, ¿Cómo vives este día, el 12 de mayo? Bueno, el 12 de mayo lo que se celebra es el, eh, el aniversario de, del nacimiento de maría Mirzakhani, que fue la primera y única mujer hasta la fecha en el programa de iraní... Eh, ¿Cómo? Esta iraní, esta mujer iraní que nos dejó hace poco, con sí, 40 años solo... Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, y aparte de su historia vital, que por supuesto es interesantísima, eh, pues eso, destaca porque es la única mujer me, me estuve buscando el otro día. Resulta que la medalla fiel se da desde el año 36, 36 y hasta sí. hoy. Eh, claro, bien, es verdad que tampoco hay tantas donde elegir porque somos pocas, entonces, en fin, este es uno de los problemas. Eh, resulta que también es el 200 aniversario de Florence Nightingale, que hoy también es el Día Mundial de la Enfermería por ella, pero ¿verdad? ella también... Eh, hizo un montón de trabajo en estadística y vinculado a, a temas de salud y tal y, y entonces pues tenemos doble motivo para celebrar además de ser el día escolar de las matemáticas, en fin, yo que sé hoy es un día que, hoy es un día especial yo me voy a centrar en el día de las mujeres matemáticas porque es lo que me toca y lo que me toca más de cerca vamos y, y no sé, yo creo que está bien porque es una oportunidad para, para reflexionar sobre por qué somos menos, por qué solo una mujer ha ganado la María Pils, por qué solo otra mujer ha ganado el premio Abel, que es un premio de fama, digamos, comparable, eh, y sobre todo que estemos todo el mundo involucrados en, este, en esta reflexión y en este ver qué podemos hacer, ¿no? Porque, a ver, a veces da la sensación en estos temas de minorías que nos lo decimos todos nosotras a nosotras más, y nos gustamos un montón y ya nos lo sabemos todos. pero <risa> salir un poco a la calle y que haya también gente que no sea ni mujer ni matemática, o al menos que no sea una de los dos eh, y, y la verdad es que, que pues eso o sea, pues gente como Santi y mil otras personas, pues todos esos comentarios, esos retweets esos likes esos contribuir un poco a que se hable del tema, la verdad es que pues a mí me hacen especial ilusión, porque creo que si hay algo que podamos cambiar desde luego tiene que ser entre todo el mundo Ahí está esta, bueno, te voy a preguntar, porque hay un montón de actividades el, el día de hoy, siempre hay muchas actividades. Yo me acuerdo que el 14 de marzo se nos estropeó la celebración del Día Mundial de la Matemática, que iba a ser el primero, porque fue el primer día de confinamiento, estábamos para otra cosa. O sea, no, no celebramos nada. Yo creo que fue una celebración homeopática, bastante diluida. Así que vamos a dejarlo eso para otro año. Pero este, el día de hoy, sí que es importante eh, reivindicar esta figura de la mujer matemática. Que, ya digo... A mí me sorprende muchísimo. Yo, yo te voy a preguntar así cosas y tú lo que, me, lo que tú me digas, pues vamos a, a ir comentando. A mí me sorprende muchísimo porque en, en las carreras, en la carrera de matemáticas, la licenciatura, en este caso el grado de matemáticas, cuando entras hay bastante paridad ahora, al entrar. Sí. Pero lo que estamos hablando es la reivindicación de la figura de investigadora matemática, que ahí sí que se diluye como este día que estamos hablando. Eh, de repente pasa, no sé qué porcentaje estamos hablando. Yo recuerdo un 15, 20, puede ser. Sí, no me lo sé, o sea, yo mmm, conozco a todas las que hay en mi facultad y no conozco a todos, o sea, Ahí está. <risa> muy poquitas ¿Y, ¿Y qué explicación le darías a esto? Porque yo cuando dice, dices, pues si hay la mitad en la carrera cuando empieza, ¿qué pasa después? Sí, bueno, pues pasan muchas cosas, la verdad es que es un, o sea, hay un montón de factores y se crea un poco de círculo vicioso, ¿no? Porque incluso aunque en la carrera de matemáticas en sí haya muchas mujeres, aunque cada vez hay menos, curiosamente, pero bueno Sí que es verdad que en las ciencias y tecnologías en general, las más teóricas, pues hay muchas menos mujeres que hombres y eso provoca que se asiente el estereotipo de matemático hombre y de físico hombre y de ingeniero hombre y de todos hombres ¿no? y eso, a ver, por un lado se crea a partir del dato cierto de que hay más hombres que mujeres en estas profesiones. Eh, aparte de que se observa que los logros de los hombres son más visibles que los de las mujeres. Entonces, y, y si llegan a puestos de más poder, y eso también refuerza la visibilidad, porque si el director decano. Claro, esto es. Cuando siempre son hombres, pues suma y sigue. Entonces, eso por un lado puede desmotivar a las niñas en la escuela, aunque. Porque, bueno, los estereotipos estos de género se forjan prontísimo, e incluso antes de la escuela primaria. Y. Y en los libros de texto es verdad que apenas se habla de mujeres matemáticas y de sus logros y demás, entonces pues esto refuerza eh, ese, ese estereotipo y es un poco no sentir que eso es para ti, ¿no? No sentir que tú perteneces a ese mundo de ciencia, tecnología, etc. Vale, esto quizá matemáticas le toque menos de cerca, pero para cuando llegas a, a la carrera ves que la mayoría de tus profesores son hombres uh -huh. y ves que... Eh, la mayoría de pues lo que te llega, ¿no? de, de resultados de investigación y demás, pues son hechos por hombres. Entonces ves que la investigación quizás pues, no sea lo tuyo, que la universidad, que tú ahí no perteneces. No, que, no es que nadie te haya dicho explícitamente que tú aquí no, pero bueno, pues como si vas a cualquier lado, pues si vas a un bar y está todo lleno de gente, yo qué sé, de otra raza, dices, pues yo lo mismo aquí no. <risa> pues Eso es, ¿no? El efecto espejo eh, que dice, bueno, no me reconozco. Eso cuando dices, cuando vas a un bar y no hay ningún viejo, es que tú eres el viejo eso es <risa> Tal una, una claro, teoría de eso claro pues ya aquí no pertenezco hasta luego Me... eh, pues esto pasa un poco lo mismo ¿no? ahí está eh... te, te voy a preguntar aquí, que tiene, es que participas en un montón de actividades yo tenía muchas ganas de hablar contigo por un montón de, de motivos, ya digo, desde la comisión de mujeres y matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española de la RESME, que es la que origina también este movimiento de, el de hoy, del 12 de mayo también está en la asociación WOMAT Quiero que me cuentes un poquito de qué consiste. Y después, bueno, tienes ahí Baimat, que es el congreso este que, que montáis. Este año se ha, se ha truncado, entiendo. ¿O lo vais a hacer sí, online? No, no, no. Estamos, estamos en ello. Estamos ya. Intentando. Sospechaba, sospechaba que, que no lo dejáis. ¿no? Estamos haciendo ahí, hilando muy fino para ver qué pasa con ello, pero, pero sí, o sea, cambio de planes habrá, eso, eso casi seguro. Pero, y como. En, o sea, yo que sé, en 2020 no hay Congreso, eso es lo que hay Eso es lo que hay, es lo que hay, sí Yo aquí quiero hacerte un poco de, de promoción A ver qué me recomiendas que, que destaquemos Porque yo acabo de poner aquí MIM RESME Es decir, el movimiento, la Comisión de Mujeres y Matemáticas sí. de la RESME Y WOMAT, coméntame, ¿qué, ¿en qué consiste esta asociación? Pues, pues WOMAT nació hace año y medio o así eh, Bueno, sí, más o menos exactamente Año y medio por iniciativa de otra investigadora del ICEMAT y yo que, que bueno, ya encima acababa de llegar a España sin hablar español, etc. Y ella, o sea, si yo me sentía que no pertenecía a ella, pues doble, ¿no? <risa> eh, y veamos un poco, pues eso, que nos sentíamos en grandísima minoría y que vendría bien que hubiera como un espacio donde poder reflexionar y compartir pues estas anécdotas o preocupaciones o, o incluso proyectos o lo que fuera, ¿no? Que tuviéramos con gente un poco afín, porque estos espacios que son tan importantes, raramente se dan entre mujeres matemáticas si no los buscas explícitamente, porque como no hay pues, pues complicado, si no las reúnes, eh, no te las vas a encontrar juntas, eh, estadísticamente pues no toca. Claro. Es por estadística pura <risas> Claro, y es importante tener estos espacios porque hay ciertas problemáticas y hay ciertas diferencias que se dan en minorías con respecto de la mayoría y es más fácil abordarlas y pensar en ellas y ver un poco que, cómo te afectan sin tener que explicárselo a alguien que no lo percibe desde dentro. Y eso que, preci o sea, precisamente por eso es, es difícil de ver desde fuera, uh -huh. la verdad es importante, y no es que lo diga yo por propia experiencia, que también, sino que, que esto se ha demostrado. O sea, un montón de asociaciones, de, bueno, la, por ejemplo, la American Physical Society, la, la Asociación Americana de, de Física, la de matemáticas me parece que también lo dice, pero la de física tiene toda una guía de qué hacer ante tal, tal falta de mujeres y uno de los puntos clave es haz que se reúnan y pon allí un espacio de no académico necesariamente, pero de reflexión común ahí está, ahí está. Y, y, y, y bueno, pues ahora hacemos todo tipo de cosas, de reunirnos en persona, pues no pero pero, eh, pero bueno, pues hemos hecho por ejemplo esta serie de, de entrevistas que que antes. Qué bueno, qué bueno Bueno, eh, he visto las entrevistas de estas que son 12 preguntas, son 12 preguntas para 12 Mujeres matemáticas, ¿no? Sí. Bueno, las mujeres son 24 en... a son 24, 15... espérate, que lo voy a poner aquí Pura bueno. casualidad en... <risa> <risa> y, y bueno, tenemos como tres vídeos de introducción Más, bueno, cuatro vídeos de introducción Donde contamos un poco Qué pasa, o sea, por qué somos menos Que, pues, todos estos los estereotipos que he contado Y hay mil factores más, hay... Eh, hay sesgos cognitivos que hacen que percibas a la minoría como peor que la mayoría sin que lo sea. Hay, yo qué sé, mmm, factores como el síndrome del impostor. Ahí está la amenaza del estereotipo. En fin, que hay ahí estos, está. Esto me va? lo vas a contar bien. Yo, yo estoy enseñando aquí ahora mismo. Mira, que no, no estoy suscrito a la Comisión de Mujeres y Matemáticas Resme. Suscrito ya estoy. Ahora sí. Muy bien. <ríe> y veo aquí que son 12 preguntas para el 12 de mayo. Y ahí hay un montón. Como han dicho, dicho, que son 24. Que vemos aquí a. Me el dos porque hay dos que no son entrevistas Sino que son vídeos extra eh, genial, y, genial, Y luego eso, que o sea, hay como eh, Algunos vídeos Donde no hay 12 preguntas porque explicamos Qué pasa y por qué estamos donde estamos Y, y luego ya nos lanzamos a mostrar Un poco, o sea, lo que queríamos era ver ...que mujeres matemáticas nos, costa, nos contaran sus experiencias y sus... ...bueno, pues cómo viven todos estos factores que en el fondo juegan en su contra... ...pero también, yo qué sé, saber qué desayunan y qué hacen cuando no les sale la demostración... Eso ...por mostrar un poco el lado más humano de esta gente, ¿no? ...porque a veces parece que los matemáticos no lo hacemos más que numeritos... Y, y bueno, pues no, también, yo qué sé, desayunamos, paseamos, hacemos lo que la ciudadanía hace normalmente Me parece súper importante humanizar a los matemáticos en general y sobre todo eso a la mujer sí, sí, sí. matemática Que qué persona hay detrás de, de, esa, de ese titular que pongan siempre después, mujer matemática, no sé qué Oye, hay una persona ahí detrás y una historia Exactamente Pues mira, voy a presumir un poco de ti, de amiga, que, que bien hablas inglés, por cierto, es que me cago en la mar, que yo... Tengo que aprender. Es que hay ritual, yo me lo suelen faltar. <risa> pues mira, te voy a poner aquí en 12 questions por el 12 de mayo, que tienes aquí, un poquito, y ahora hablamos de, de este síndrome del de, de sí, de impostor. Español, sí, sí, sí. sí. Voy a ponerlo aquí que se vea, que creo que no se. Sé. Ahí sí person, se ve. A persona se siente personalmente at risk de confirmar un negativo feature sobre un grupo social a el que se pertenece. ¿Cómo pensás que esto afecta a ti en tu trabajo? Bueno, hay varios experimentos, ¿verdad? Que. Madre mía, si es que. Así da gusto. La escuela, la escuela de inglés, no lo estás excusando, pero aquí la gente dice. Me voy a recuperar a aquí preguntas ahora. ¿Algún libro de análisis de datos? Me, me preguntan. Ahora hablamos de esto. Por ejemplo, podrías tener un grupo de personas compuesto de mujeres y hombres, y esto. Pues mire, estamos escuchando ahora mismo, a ver, estamos escuchando el experimento que a mí me ha encantado, que explica los riesgos y los peligros de cumplir, en este caso, un estereotipo. Cuando tienes un estereotipo, cuando hay un estereotipo sobre tu persona o sobre tu forma de algo, ya sean los pelirrojos, que también hay muchos estereotipos Sobre ellos, pues cuando hay un estereotipo ¿Cuáles son los peligros? Cuéntame el experimento este Que es muy chulo Pues sí, la verdad es que está, es muy interesante por eso que dices ¿no? Que el estereotipo en el fondo no tendría por qué hacer daño Pero resulta que sí y, y bueno, pues tú supongo que tienes un grupo De personas, ¿no? O sea, pues variado Y les repartes a todo el mundo un mismo examen De matemáticas, que sea más o menos de su nivel O sea, que sea factible de hacerlo, pero que no sea Tirado de fácil uh -huh. Vale, a las personas les, las divides en tres grupos y al primer grupo no le dices nada, le das el examen hasta luego, a otro grupo le dices que estás poniendo a prueba su creatividad, a ¿Eh? tercer este grupo le dices que estás poniendo a prueba sus capacidades técnicas y nada, les dejas que hagan el examen. Bueno, pues resulta, esto, bueno, he puesto el ejemplo del examen de matemáticas, hay muchos eh, experimentos parecidos hechos, ¿no? Entonces, espérate, son tres El primero, simplemente le pones la nada. prueba El segundo le dice que es un reto creativo Como que le pones a la de prueba cre... Y el otro, técnico y El como... tercero que es un reto técnico, de capacidades técnicas Vale, guay, guay, venga Pues resulta que las mujeres en el tercer grupo Lo hacen peor que en el segundo grupo Y en el primero se queda más o menos en medio que en el grupo de control ¿no? Y a los hombres les pasa al revés oh. ¿Pues ¿Qué pasa? O sea, que, que a los hombres le sale mejor el tercero, el técnico que el, técnico, que, el que, el creativo. Que, que el estereotipo no, diría algo, lo contrario ¿O no? no, los hombres no Bueno, creo que los no, no me acuerdo muy bien De cómo van los vale, datos vale, pero vale. Se observa un poco menos eh, La cuestión es que las mujeres Tienen el estereotipo de ser creativas Y de no ser nada técnica ah, Eso, eso es en, Entonces eh, Refuerzan, o sea, confirman Eso a través del examen De alguna manera, entonces es un poco, o sea y esto se ha demostrado la respuesta incluso fisiológica que hay, ¿no? De al verte eh, bajo esa presión de eh, que pongan a prueba algo en lo que tú se supone que no eres buena tienes como más trabajo que hacer o sea, tienes que suprimir el pensamiento negativo, tienes que eh, como que hacer más esfuerzo para hacer ese examen, con lo cual estás derrochando energía y te sale peor Ahí está, qué bueno eso y... Y esto pues es general, yo qué sé, o sea, hombres negros jugando al golf, si dices que... O sea, y pues, también eh, les, puedes, eh, les puedes como recordar ese estereotipo de forma más o menos sutil y si se lo recuerdas de forma sutil también funciona. Y es que claro, esto en la carrera de mates o en la carrera investigadora nos afecta todo el rato, porque a mí se me están poniendo a prueba mis capacidades técnicas a cada paso. O sea, que cada día, cada... colaboradores el día que doy clase, el día que doy una charla en un congreso, el día que doy un seminario del grupo, pues todo el rato. O sea, no hay, no hay manera de que no sepas que se están poniendo a prueba tus capacidades técnicas. ¿no? Entonces, es, eh, es una cuestión importante. La verdad. Qué, qué, qué fuerte, muy fuerte. A mí me recuerda, yo siempre pongo los ejemplos más tontos, a mí me encanta la película Elegidos para el Triunfo y la, esa película es de los 90, a lo mejor tú no, no te llega mucho, es de los, unos jamaicanos... No he visto, pero... pues es, es de Disney, es muy happy al final, ¿eh? pero, pero es muy <ríe> guay. Pero son una historia real, que fue, fueron unos jamaicanos que querían competir en atletismo, pero tuvieron, se truncaron eh, en la um, clasificación para las olimpiadas de verano, las no, no, la de atletismo, y uh -huh. eh, se pa participaron en las de invierno, en las de nieve, ¿no? en las de hielo, Uy, y participaron que... en las de Bobsleigh, en la prueba de Bobsleigh, que es de trineo, que hace falta, digamos, unos atletas que empujen, que siempre el empuje es muy importante. Entonces se clasificaron y llegaron a la orquíadas de invierno. Pero todo el mundo diciéndoles, tú que eres jamaicano, ¿qué haces aquí en un deporte que no es para ti? ¿Tú cuando has visto la nieve? ¿Tú qué haces aquí? O sea, el estereotipo les afectó... Pero al final lo superaron... Pero verdad, eso ya es muy happy de Disney... Eso ya es otra, Hombre, otra ver, historia... Y, y cuidado que historias de éxito hay... O sea, claro, que, por eso si, digo que... Es una cuestión estadística... De oye, que en media pasa esto... Pero por supuesto hay mujeres que destacan en investigación... Visto está, que ganan medallas de Eso es, eso es... Es un sesgo que, que, que, que pero me parece súper interesante esto... A mí me, me recuerda una cosa que pasa mucho en el instituto... Que yo lo he, lo he vivido en las olimpiadas matemáticas... Cuando eh, van cada año a participar en las olimpiadas matemáticas... El, el chaval de 15 años, que es chico, eh, cuando es bueno en dos pruebas, se le dice, hay que ver qué listo que es. Mira qué listo que es, que, que es un talento, es un diamante en bruto. Y cuando la chica eh, es buena, se, se suele decir que es muy trabajadora. Mira qué trabajadora que es. es decir es Son estímulos diferentes. Y al final lo que, sí. lo que eso lleva es que en la Olimpiada hay muchos chicos y pocas chicas. Sí, bueno, ahora está la, la Olimpiada para chicas, o sea, se ha hecho otra Olimpiada. Y, y esto es un tema un poco debatido, ¿no? Porque dices, ¿qué pasa? ¿Que esto es la, la de segunda división? ¿O, o qué? ¿O ¿Sabes por qué tenemos...? Sí, o sea, en, en los deportes, digamos, físicos se entiende porque la constitución física es diferente, pero el cerebro no, para que necesitamos una limpiada para chicas. Y resulta que esto, o sea, estar en un entorno donde no compiten contra chicos, sí que les estimula y se capta un, po, un montón de talento y un montón de chicas a las que sí que les gustan las matemáticas, tienen cierto ánimo de ponerse a prueba y tal. ...que no lo habrían hecho... Si, ...si tuvieran que competir en las generales... ...esto es bastante curioso... Bueno, y después está el síndrome del impostor... ...eso no conocía y, y me frío... ...yo conocía el síndrome de, de indefensión adquirida... ...o autoadquirida... Ah, bueno, sí, sí. ...que es este que, que hacen también... ...que pasa mucho en matemáticas... ...que en una clase lo dividieron en dos... Eh, ...y le pusieron un... ...era un anagrama de esto que desordenan las, las letras... ...y tienes que intentar ver qué palabra oculta hay... ...si desordenan las letras... Y le pusieron a, a, un, a una parte de la clase una prueba muy fácil y a otra, prueba la, a otra parte de la clase la prueba muy difícil. No sabían que era una prueba diferente, pensaban que era la misma prueba para todo el mundo. Entonces, no. los, los que la tenían fácil lo hicieron bien, los que la tenían difícil lo hicieron mal, en promedio. ¿Vale? No. Lo repitieron esto tres veces. Los fáciles fáciles, los difíciles difíciles. Los fáciles cada vez mejor, que bien, que bien se me da esto, madre mía. Y los difíciles mirando al, al lado y dicen, pues este es tonto, ¿cómo puede saber? Y yo no sé, madre mía. Entonces... De, después hicieron la prueba de control Que era la misma prueba para todo el mundo Y esto claro. lo que ocurrió es que Los que lo tenían los que estaban esti, estimulados Porque les salía el problema Estaban resolviendo el problema En promedio, le salió mejor la prueba de control Que los que estaban ya desmotivados Y, se, y pensaron que eso no, no era lo suyo Esto es claro, claro, claro. Esto es indefensión adquirida Como en plan, tú te vuelves indefenso ante un problema sí, sí, sí, sí. Y pasa pues mucho en matemática. Claro. Esto tiene repercusiones para lo que decíamos de las Olimpiadas, porque si a una chica le estás diciendo to todo el rato que, es que lo que hace es producto de su esfuerzo y a un chico que es producto de su talento, el de talento se va a sentir más, eh, más reforzado cuando vea que las cosas le salen y la chica va a pensar que no ha trabajado lo suficiente. Esto A mí me están diciendo por aquí: esto es la profecía autocumplida, también tiene. Es todo lo mismo, al final es un concepto un poco que hay muchos experimentos para, para identificarlo, la profecía autocumplida, sí. Claro, sí, sí, o sea, lo de la profecía autocumplida está muy bien porque abarca muchas cosas, entonces también está bien un poco desgajarlas en este sentido, ¿no? Pues el síndrome del impostor no es tanto una profecía auto autocumplida como un fenómeno que ocurre, que bueno, pues me ocurre a mí, pero como nos ha ocurrido a mucha gente, ¿no? Que es sentir tan minoría y ver que por eso vales menos. Entonces, pues yo qué sé, yo en el máster era la única chica y veía que los demás, pues eran más listos que yo, de alguna manera. Eh, pues porque sabían más, porque habían estudiado en universidades mejores que la mía, pues yo qué sé. <risa> Y la cosa es que eso, claro, desmotiva porque dices, jo, pues yo voy a tener que, que esforzarme mucho más para sacar esto adelante. Lo que pasa es que, bueno, pues gracias a un poco saber que existía tal cosa como el síndrome del impostor y saber que lo que yo sentía se podía deber a eso y no a una desigualdad real, eh, pues más o menos dije, bueno, espera, vamos a poner las cosas en perspectiva, vamos a ver si… ¿Qué pasa? Si mantenemos la motivación y bueno, pues efectivamente, yo que sé que no te sacaron los demás, pero o saqué el máster adelante y, y tal. Y otra cosa que ayudó también fue, pues volviendo al tema, ¿no? O sea, tener un poco de, de apoyo de otras personas que quizá eran de otras especialidades, pero estaban viviendo unas situaciones similares porque también estaban en minoría y demás. Entonces, pues un poco ver que estas cosas que se me ocurrían a mí no eran... O sea, que yo no era única, ¿no? Que no era yo la rara, sino que, bueno, pues que esto es una cosa normal, que le pasa a la gente? Bueno, pues está. Ah, ponlo un poco Eso es. No, sí, sí, tener un, un espejo al que mirarte siempre ayuda muchísimo y no ser tú el que rompas todo, que ya digo que a veces ocurre y no pasa nada, pero y, y de hecho es de admirar muchísimo, pero es que en general hay que motivar que la gente lo vea como una, una opción normal, una opción que no es contracorriente. De, claro, de exactamente y por eso está bien hablar de los factores también que juegan en contra, no porque bueno, pues yo al principio, pues eso, en física éramos 20% de chicas y diciendo, bueno, pues a las chicas no le gustaba la física, pues se acabó pero claro. de repente me empecé a enterar de que esto no era que a las chicas no le gustara la física, sino que había un montón de factores que hacían que a las chicas no les resultara tan interesante o tan llamativo una materia como la física y dije, ah, bueno, espérate, y entonces claro cuando empiezas a ver eso desde dentro dices, bueno, vale, o sea, no, no es que yo esté loca, <ríe> no, no es que yo piense estas cosas sin razón. Ahí está. Vamos a volver a tu investigación. Venga, que, que a mí me flipa esto de la información cuántica. Es que has cogido lo, lo más loco de los dos mundos, ¿eh? Has cogido <ríe> la teoría matemática de las más, mm, también, interdisciplinares, que toca todas las áreas, y la física bueno. cuántica, que es también la, la joya también de, de estas locuras físicas. Cuéntame un poco, vamos a recuperar esto... ¿Cuál sería en tu investigación, en tu línea de investigación, cuál sería lo más top? Es decir, ¿cuál sería un objetivo a alcanzar que, que sería lo más. ¡Wow! No tengo ni idea. O sea, es que. Claro, no, estas cosas son curiosas, ¿no? Porque desde, desde el punto de vista teórico. O sea, no, o sea, no, no sé muy bien, porque por un lado. Eh, me encantaría dar con algo que tocara a aplicaciones de la vida real y tal, y por otro lado lo que yo hago día a día no tiene nada que ver con eso, con lo cual es totalmente inalcanzable esto le dicen siempre, y esto para qué sirvería oye, ¿qué, qué, qué, me... joder, qué pregunta <risa> entonces yo qué sé, o sea pues saber algo más de cómo podríamos establecer eh, criptografía entre mucha gente segura, o sea, ahora la criptografía es muy segura, pero no es totalmente infalible Y sin embargo, si, usáramos, si pudiéramos usar Tecnologías cuánticas, podríamos llegar a algo Totalmente infalible eh, Pues estaría muy guay saber Primero, cómo funciona eso, porque yo me, me lo sé Esto de forma superficial eh, Y segundo, ver cómo se puede Implementar de forma práctica, estaría muy guay Ahí está, ahí está, yo por ejemplo he trabajado con la teoría de la información de Shannon y ahí sí que estuve haciendo mis pinitos Con la entropía, que estas cosas molan mucho Pero por eso digo, te preguntaba por si, que no, no tengo ni idea de algún teorema De alguna, algún soporte de, de información cuántica No tengo ni idea ¿Me podrías decir alguno que yo me apunte aquí Teorema a estudiar <risa> mañana? <risa> pues mira, a ver Una cosa que estoy estudiando ahora mismo O sea, me pillas con, con el libro de Me encanta, para... me encanta, venga <risa> Calentito eh, Hemos visto antes que el entrelazamiento Es una relación entre partículas entonces, que yo por mucho que examino esta partícula y esta, esta otra, no soy capaz de hallar toda la información si no las miro como un sistema conjunto. Eso es un, el entrelazamiento. Es una propiedad que tienen las partículas que a mí me puede interesar más o menos, porque no me sirve para nada. Pues, tal, vale. Resulta que o sea, hay otro concepto se llama no localidad. ¿Por qué se llama no localidad? No, vamos a entrar. Se llama no localidad. No, eh, y eso, para quien esté un poco más puesto en el tema, es una propiedad de distribuciones, de probabilidad. Pero si no sabéis lo que es esto, da igual. Que yo puedo extraer de esas partículas. Entonces resulta que si las partículas no están entrelazadas, no hay manera de sacar no localidad. Pero si sí, entonces a lo mejor puedo sacar no localidad. ¿Qué pasa? Que la no localidad es muy útil. Para todo esto de la criptografía, el entrelazamiento no es más que una herramienta. Lo que necesitamos de verdad es la no localidad. Vale. ¿Qué configuraciones de partículas me pueden dar a mí no localidad? Pues eso está abierto. Y estaría muy bien... bueno. Está abierto en estos contextos, bla, bla Pero estaría muy bien ver Que estados entrelazados Dan distribuciones no locales Wow son mola, son mola Esa es la, la gracia del asunto eh, Me ha gustado, me ha gustado eso, Es que a mí, ya digo, es un, es un tema Difícil de divulgar Siempre cuando he hablado con alguien de información cuántica Os preguntan lo mismo siempre Es decir, eh, ¿y los ordenadores cuánticos? ¿En qué momento estamos? ¿Y cuándo vamos a tener Ordenadores cuánticos en casa? Y... Y yo podría hacer con mi maquita cosas que no puedo hacer Primero ahora. pero múdate a un palacio. <risa> Eso es. O algo que ya hablamos. Sí, sí, a, un buen, a una buena parcela para meter ahí unos cuantos cubits y ya, ya veremos, ya veremos qué pasa. Sí, sí. Bueno, ya digo, todo esto de momento, tú estás trabajando en el ámbito teórico. Y te gustaría, yo qué sé, aplicarlo... Bueno, ya no voy a hablar de aplicado, que siempre es el mordor de los matemáticos que en plan, qué pesado, que pesados, que... ¿Para pa qué sirve esto? No tiene por qué, para pa qué sirve para nada, ya veremos Esto con el tiempo, esto es ciencia básica, a priori ¿Pero tienes alguna ilusión? alguna Yo te iba a preguntar por la idea feliz Que eso siempre soñamos los matemáticos con tener la idea feliz El eureka este que, que lees de pequeño ¿Pero has tenido algún momento O sueñas con tener algún momento de Ostras, tienes, tienes alguna Estás en, en la parte de predoctoral todavía Sí, a ver la gran idea feliz, pues mira, ni sé, pero pequeñas ideas felices sí que tengo y tenemos todo el mundo todos los días, o sea, eso no es nada sorprendente, pero la verdad es que está, o sea, son momentos bonitos, ¿no? Porque a veces estás como pensando en un problema y que no sale, que no sale, que no sale, que mucho que pienses no sale, y luego, pues yo, que sé, te vas a dar un café, hablas con alguien que no está trabajando en lo tuyo ni mucho menos, pero ya, pues le sueltas el muerto de la pregunta porque yo <risa> no sé ni qué hacer con ella, ¿no? Y entonces le cuentas así por encima, oye, no, pues es que mira, estoy mirando esto, estoy mirando lo otro. Y de repente te dice algo que no tiene nada que ver, pero. O sí, yo qué sé, pero dices. ¿eh? Yo qué sé lo que me han dicho, pero no me ha ocurrido cómo resolverlo. Eso voló <ríe> muchísimo. Eso decía un profesor mío que era mejor que un orgasmo. Digo, yo no sé si es mejor que un orgasmo, pero guay es. Es decir, está bien. Eso es manzana, comparar manzana con peras. Eso, es. no sé. eso es. Eso es. Sí, pero es verdad que es que da, da un pequeño un pequeño placer o un gran placer, depende de, de, de lo ocurrente que sea. Y a veces es muy así, muy la serendipia, ¿no? Esta de por el camino te vas encontrando algunas maravillas que, que son muy bonitas. Y bueno, vamos a la, a la parte más social de las matemáticas, que es que la, la gente cuando va a estudiar matemáticas tiene tanto hombres como mujeres, pero vamos a orientar, hoy es el Día de la Mujer Matemática, una chica de, de 18 años, ya es mujer casi, pero vamos a decir... Tiene idea, una idea lejana de estudiar matemáticas ¿Tú qué le dirías a una persona que tiene Idea lejana de estudiar matemáticas? Yo creo que Que hable con alguien que sea matemática Y si puede ser un poco similar a ella O sea, que, que sea alguien con, con quien ella se puede identificar O sea, no le saques ahora Al super catedrático casi jubilado de no sé qué, porque no tiene nada que ver con las chicas o sea, eso no le va a ayudar ¿no? pero a alguien que te pueda contar un poco oye, pues mira, yo he estudiado mates y me ha pasado esto lo he ido así, me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro y tal, yo creo que eso puede ser muy útil porque una cosa es que a ti te guste la materia de las matemáticas, lo que has visto en el instituto que se puede hacer integrales muy bien hechas me parece perfecto, pero las mates es mucho más, como es decías mucho más. Santi, o sea es un poco con quién me voy a relacionar en la carrera, qué forma de pensar voy a aprender y, y todo eso yo creo que se ve bien si hablas con alguien. O sea, yo creo que las experiencias personales en ese sentido son, son muy útiles. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú hiciste algo así parecido? Pues yo hablé con profes míos largo y tendido, pero no, o sea, yo creo que no conocía a nadie particularmente que hubiera estudiado mates, no sé, yo es que, eh, o sea, bueno, sí, yo tenía más o menos claro que, que quería estudiar mates y física porque me gustaba, no solo ya, pues eso, hacer la integral muy bien hecha del instituto, sino que había leído bastantes cosas de divulgación, de mates y de física y tal, y la verdad es que sí que veía que, que yo quería saber más de aquello, un poco pasar lo que pasara, entonces, pues, pues allá que allá que me fui. Ahí está como una valiente, porque a mí, yo te tengo que decir que a mí me, no me la recomendaban. Es decir, yo me fui a una academia y yo tenía dudas de hacer matemáticas o, o teleco. Mi idea era o teleco <risa> o matemáticas. Y me molaba la idea de hacer matemáticas. Era una cosa que, que me, me hacía ilusión. Yo, pues yo me he preguntado a todo el mundo, pero tú sabes lo que es todos los días de tu vida ahora. Te quitas la biología, la física, hasta el deporte te lo quitas y solamente 8 horas al día y que después son 14, pero... Todo, todo rato matemáticas y yo decía pues a mí me gusta yo me imaginaba en mi cabeza ese universo y yo iba a mí pero me gustaba como dicen bueno. la matemática creativa es decir la que claro. La que no es repetitiva de, ahora este, ahora este límite y ahora este otro y ahora esta derivada a mí solo me gustaba me aburrí bastante pero claro, sí cuando te idea. enfrentabas a problemas sí sí sí a mí yo tenía un profe que me decía pero tú para qué profe matemático él pero tú para qué vas a estudiar matemáticas qué pasa que quieres eh, que quieres ser profesor de instituto y yo ¿Como tú? ¿O qué? O sea, no... <risa> Segundo, tiene muchas más salidas que eso. Decía, no, eso no, no, es. No Digo, sí, vamos, a mí no me pillan. <risa> eso, eso es muy importante, ¿eh? Que, que, y, tam, y tampoco eh, hay que centrarse en las salidas cuando uno empieza, porque el, por el camino te vas sorprendiendo tú mismo. Es decir, yo yo no pensé en ninguna salida. De, de, eso No sé si tú pensabas en ser investigadora, te imaginabas... Tú te metiste porque te gustaba y... Tuve curiosidad por la investigación, pues eso, desde como segundo de carrera y tal, hice mis pinitos en los veranos, pero cuando pisé la universidad por primera vez, yo que sabía que me iba a dedicar, yo sabía que me interesaba la materia y que, hombre, mal de empleo no andábamos, entonces pues tampoco, o sea, no me estaba planteando hacer algo donde me iba a costar un montón luego salir adelante, pues también... yo, En mi tiempo sí que había mal de empleo, ¿eh? Yo me acuerdo, sí, sí, sí se entraba, se entraba con, con el pánico después, diciendo, madre mía, después, si no hay, si no hay trabajo, si voy a acabar en el McDonald's... Eso era un... Claro, o sea, eso sí que entiendo Que juega un papel, o sea, una cosa es tener Un poco la tranquilidad de decir Bueno, esto es un problema para mí dentro de 4 o 5 años Y otra de decir Bueno, ya, pero um, como, o sea, ¿Dónde me estoy metiendo? ¿No? O sea... ahí está, bueno... Ahí está. Y bueno, y a la gente que odia las matemáticas ¿Qué le dirías? Que yo siempre le digo que Que no lo han probado lo suficiente Como las lentejas que me decía mi madre Esto tienes que probarlo, y yo, mamá, que no me gustan las lentejas Y ahora, ya, con el tiempo me gustan, fíjate Me he hecho mayor ¿Tú eso, lo que pasa es que, bueno, el sesgo de confirmación hace que sí, a ti te, si tú odias las matemáticas ya te puedo yo cantar lo que tú quieras Que a mí me vas a escuchar mucho menos que a alguien que te puede <ríe> odiar las matemáticas Cuánto seco, madre mía, estamos hablando de secos por todos lados, ¿eh? madre mía <ríe> Y a la gente sí, <ríe> es lo que tiene Sí, sí, sí y... Y además que en esto la gente invierte como mucha energía emocional de no, no, no, esto ya se ha convertido en una batalla de que yo odio las matemáticas por mis narices y ya está. Entonces, pues mira, que yo que sé, que no mires a mí como matemática, yo me conformo. Pero vamos... Ahí está, que eh, no sea personal, por lo menos. Claro, sí, o sea, que yo que sé, yo me dedico a esto como me puedo dedicar a otra cosa. Pero yo soy una persona y se acabó. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que, a ver, que si... O sea, que si nos ponemos a ver que... ¿Qué más cosas? ¿Pueden convencer a alguien? Es verdad que hay muchas cosas que superficialmente no son mates, pero que tienen un poco el mismo, la misma estructura lógica detrás, como son pues, los típicos puzzles del libro de pasatiempos, de, yo qué sé, que hay como que resolver una serie de cuestiones lógicas, por ejemplo, pues, o, o analizar las argumentaciones de la gente, que esto en política es súper divertido, ver qué falancias es la gente, ¿no? Eh, divertido de superantoneros, pero vamos. Eh, esto todo, pues, eh, la lógica que hay detrás de las falacias de los puzzles, de, de todo esto está, o sea, está muy muy muy relacionada con las matemáticas entonces si eres capaz de verle esa estructura a las matemáticas y te gusta lo otro pues puedes ahí hacer tus cámaras ¿no? ahí está, ahí está, bueno te voy a dejar ya porque sé que anda muy liada voy a, vamos a terminar con preguntas rápidas de, de aquí del chat que estoy recogiendo me dicen ¿podrías explicar lo del colapso de onda? joder, por pues pregunta rápida eh, es una sí gran pregunta es una gran pregunta esa, esa que es de estudiar, ¿eh? El colapso sí, de onda. No, a, ver, eso, a, el, a ver, el colapso de onda lo primero que tiene es el nombre mal puesto. Pero pasemos de ese tema. ¿Cómo le llamarías? ¿Cómo le llamarías tú? Eh, lo llamaría un problema de interpretación que se debe a que el lenguaje natural que es el que usamos normalmente en la vida cotidiana está preparado para las cosas grandes ¿por qué? Pues porque nacemos con cosas grandes y no vemos átomos, entonces no sabemos expresar con lenguaje natural lo que pasa en el mundo pequeño, por pues lo normal, porque lo que pasa en el mundo pequeño se describe en términos de matemáticas, que eso vale o sea, las matemáticas sirven un poco así para lo que les des pero no somos capaces de encontrar, y esto es un problema filosófico abierto, decir que la gente que estudia filosofía y la física, eso lo estudia hoy en día tengo un libro por ahí que os podéis leer, que es un libro eh, pero vamos, eh, yo diría que simplemente la diferencia entre el mundo pequeño y el mundo grande. Vale. En el mundo pequeño eh, las cosas mm, pueden estar entrelazadas, pueden estar en superposición, pueden estar muchas cosas, en el mundo grande no. Entonces, en cuanto yo quiero observar algo, como yo soy grande, no tengo más narices que hacer que lo pequeño sea grande. De vale. alguna manera, comporte como una cosa grande. Y eso es lo que llaman colapso porque bueno, pues en el, en la historia del término es que En lo pequeño parece que pueden pasar Muchas cosas a la vez Que también está mal puesto el nombre porque no tenemos mejores términos Ahí está, hay que inventarse y cosas que nuevas colapsa, Que pase solo una Pero ya digo, que esto de usar palabras eh, A veces claro, va Ya es un, un lugar más, de, más dicotómico, más, de, más lingüístico Como dices, aquí me dicen eh, ¿Crees que las matemáticas vienen con uno O se desarrollan? Buah, esto es el, otra, otra dicotomía de de si es un talento o, o, o es un, una capacidad que va desarrollando. Yo, yo creo yo siempre creo que es un poco un mix de todo. Yo, yo no creo que... No he conocido tantos talentos puros de decir... Este que ha nacido para ser matemático. Yo, en general, hay gente que sí que la verdad es que tiene un talento muy especial. Pero yo, en general, he conocido gente con mucha pasión y con mucho trabajo. Yo creo que es un... Sí, a ver, esto como todo, o sea que tamp tampoco creo que esté muy claro lo que es el talento frente a lo que es el trabajo, frente a lo que son las casualidades de la vida y las circunstancias, o sea, no sé si esto se sabe, eh, pero las matemáticas como puede ser cualquier otra cosa, como puede ser la capacidad de expresarse o la, o la vergüenza que tengas a lo largo del público, yo qué sé, o sea, esto <ríe> es claro. Aquí hay una persona con 32 años dice si, si le recomendamos estudiar matemáticas, aunque sea después de, de haber aprobado hace 10 años, primer curso. Yo tengo... Si, si lo... a primero aprobado, ¿no? Claro, si lo tienes aprobado, que el primero que, que... Oye, el primero yo le llamaba el curso rompecabezas, porque te, te partían la cabeza en dos y te enseñaban cosas súper abstractas que yo no tenía ni idea. Eso de, de que hay infinitos, infinitos, de, de cómo sí. se construyen los conjuntos de los números, a mí eso me, me flipaba. Es un poco el cambio de mentalidad ¿no? de mates de instituto, que es de recetas y tú las aplicas a decir, no, no, no, las mates es una forma de pensar eh, aquí. O sea, toma y componte tú la película que quieras para saber de qué va esto. Que si lo recomendaría estudiar matemática, pues yo qué sé, depende de qué quieras hacer con ella. Es una carrera, pues tiene un montón de cosas que en el fondo no te interesan para nada, ni a los 18 años ni menos más adelante pero lo, bonito, o sea, lo, lo bueno de estar estudiando una carrera en vez de leértelo por tu cuenta es que tienes como la motivación de seguir día a día yo no lo sé, la verdad, o sea, a mí me interesan un montón de temas siempre me he planteado estudiar muchas carreras y al final, pues no, la verdad, o sea, yo ahora no me metería en ninguna otra pero creo que depende un poco del tiempo que tengas entre manos y la... o sea, lo que quieras hacer con ello o sea, si no te interesa tener el título, que partimos de esa base, que no, o sea, si te estás planteando esto es que no quieres el título para nada <risa> es por gusto Claro, eh, Pues eso, depende de, de cómo te veas de fuerzas para, para leerte los temas que te interesan y punto O, es. o, o más estructurado Y ¿no? aquí te dicen también si, si, si es rentable estudiar matemática. Bueno, es que la rentabilidad es muy muy subjetiva Personalmente sí <risa> Pero de empleabilidad, desde luego, estamos en el top de, de el la empleabilidad de, sí. de rangos Eso Eso es cierto, sí, sí y dice, por, aquí también, ¿por qué la mayoría de problemas de matemáticas empiezan por, Jaimito tenía 7.000 kilos de sandías y no sé qué, no sé cuánto? ¿Por qué ese tipo de, de ejemplo? A mí eso, eso es un tema, un melón, bueno, en vez de sandía has abierto un melón. Un melón, sí. Pues propónme otro tipo, yo qué sé. Las cosas, <risa> ¿qué vamos a cuantificar? Pues al día mismo, yo qué sé. Sí, sí, es por poner ejemplos, por, por visualizar cosas. Bueno, Patricia, eh, de verdad que es que, que un gustazo hablar contigo, a mí me lo pasa muy bien. Quiero que, que me recomiendes, yo qué sé, eh, ¿a dónde vamos ahora? Es decir, de, de lo que haces, ¿dónde, dónde le damos a clic? ¿Dónde vamos a, a seguir todos los pasos que, que haces? O en asociaciones que trabajas, ¿dónde vamos? Pues a ver, podéis seguirme a mí y a mis diversas cuentas de Twitter. Ahí está. Diversas <risa> no, cuentas. A ver, yo, yo sé la tuya. Tengo aquí. Esta Patricia no, no, con... yo tengo una personal, que es guión bajo Patricia CT. Sí, es la que tengo aquí. Estamos en ByMath Conference. ByMath Conference, el, ahí lo veo que lo, el, lo el, el, congreso, el congreso Este que, que decíamos Que esperemos que se realice de alguna manera Aunque sea online, por supuesto Sí, hay... no, a ver, que congreso va a haber El problema es cuándo y cómo, pero congreso habrá Eso seguro <risa> Que nosotros berenjenales nos metemos unos pocos Y eso <risa> <risa> Y que por cierto Este año tenemos nuevo equipo y funciona fenomenal Qué guay eh, M y M Resme, la comisión de mujeres y matemáticas De la Resme en WhatsApp no tenemos Twitter, pero sí tenemos Facebook Arroba Women maths. Vale. Y, y ya está, yo qué sé, escribirme o algo Y cuatro por cuatro quartet ¿qué pasa con eso? Ah, cuatro, ah, <risas> cuento, eso es otra, otra faceta Bueno, es que, a mí son que me gustan, ¿eh? la, la música es que una de mis pasiones también Aunque yo soy un poco frustrado en ese sentido Pero estas cosas molan mucho Un día que, tenemos que cantar juntos, ¿eh? Por lo menos sí, yo te escucho bien. Sí, por Zoom ya lo he y no funciona, pero vamos <risa> no, no, no, sé, hay un poco de, de delay ahí, ¿no? Sí, bueno, hay gente usando alta tecnología para ensayar en cuarteto online O sea, hay, hay gente haciendo cosas muy chulas Pero vamos, por Zoom el lag el like hace que eso no, no vaya bien <risa> Pues nada, Patricia, muchas gracias Y gracias aquí a la gente del chat gracias, también gente. Bueno, espero que os haya gustado Formatos nuevos para tiempos nuevos, recuerdo Además tengo sorpresas ahora en estos días Tengo canciones, sketches y cosas un poco random. A mí me gusta lo random. Espero que vosotros también. Ponéis en los comentarios algún consejo. Quiero recuperar también lo de los teoremas. Que dije una vez, vamos a hacer teoremas y vamos a recuperar aquí los teoremas. Si tenéis algún consejo, ya digo comentarios, like, suscripción y estas cosas de toda la vida. Y también podéis seguirme en Twitch. Que ya digo que aquí en Twitch hacemos los directos pues muy chulos y podéis interactuar de forma muy, muy gamificada. Que es la palabra también muy de moda. Esto es todo. Esto es raíz de pi. Nos vemos por inducción N más 1. Felicidad